Bueno, y así como estoy haciendo yo en este momento, eh, muchas veces conversando con agentes de seguros, los he invitado en conversaciones, talleres, eh, asesorías quizás, en donde me dicen, ven Andrés, es que no sabemos qué publicar en nuestras redes sociales. Pues si usted es agente de seguros o trabaja en el sector asegurado y quiere de corazón empezar a hacer muy buen contenido, yo lo invito a para que nos veamos este viernes 23 de septiembre en un webinar que es totalmente gratuito, solamente registrarse en un enlace que les vamos a dejar por aquí abajo, simplemente para que vean su equipo, ustedes mismos y sobre todo sus prospectos y clientes, un tema que se llama Prosperidad Financiera Familiar. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a ustedes a mostrar mucho más valor de cara a la comunidad que ustedes tienen como agentes de seguros. ¿Por qué? Me explico un poquito más. Resulta que muchas veces ustedes tienen un montón de tareas, un montón de información que no están compartiendo en redes sociales y es tan sencillo como poner un teléfono y empezarle a hablar, a compartir sobre lo que ustedes saben. Pero como muchos de ustedes no lo hacen por tiempo o por otras excusas quizás, pues nosotros nos damos a la tarea de poner mucho más valor de cara para ustedes, los agentes de seguros. Vamos a traer un tipazo que se llama Camilo Hernández, nos va a hablar sobre prosperidad financiera familiar y eso a ustedes les va a hacer que vendan más, más seguros. ¿Por qué? Porque si ustedes dan este tipo de contenidos que es totalmente gratuito, a nombre de ustedes, invitan a su comunidad a que se conecte, a que se registre y se conecte, pues ustedes van a quedar como unos reyes. ¿Por qué? Porque están enseñando a la gente tips, claves y trucos para realmente mejorar su prosperidad financiera familiar. Lo digo yo porque yo estoy estudiando el tema con Camilo y me ha encantado, lo estoy haciendo con mi esposa y esto es parte de la vida cotidiana, compartir conocimiento, de eso se trata, ¿cierto? Entonces, nos vemos sí o sí este viernes 23 de septiembre para que charlemos, le preguntemos a Camilo, aprendamos un poquito. De hecho, yo voy a estar también ahí pendiente como, pues como alumno eh, ha habido de información, ha habido de seguir aprendiendo y sobre todo de seguir compartiendo con ustedes para que esta información ustedes se la pongan de frente a sus clientes asegurados y prospectos y seguramente así van a poder caer en la conciencia de toda la importancia que tiene la prosperidad financiera familiar y van a comprar más seguros que es lo que ustedes quieren a la final, ¿cierto? Entonces nos vemos sí o sí este viernes, regístrense que es sin costo y ahí nos vamos a ver. Chao, chao.